Aquí hubo unos acontecimientos, que os voy a contar cuando lleguemos al sitio, que cambiaron la historia moderna de Cuba. Aquí a la a... izquierda. Aquí... <risa> Aquí a la izquierda justo. <risa> Santiago de Cuba podría considerarse la esencia de la isla, tanto por la música, ya que es aquí donde surge lo que conocemos como música cubana, como por el legado histórico de la colonia. Hay dos personajes históricos muy famosos que reflejan perfectamente la importancia que tuvo la ciudad desde su origen. Fue fundada por Diego Velázquez y su primer alcalde fue Hernán Cortés. Y un dato curioso, el nombre de la isla viene de esta ciudad. Santiago de Cuba es una de las ciudades más importantes del país, ya que fue una de las primeras villas fundadas por los españoles. Tuvo tanta importancia en sus orígenes que cuando tomó el título de ciudad, fue declarada capital de Cuba, desbancando a Baracoa. Desde esos primeros momentos, la historia de Santiago de Cuba ha estado estrechamente ligada al destino del país. Durante muchos años, su puerto fue uno de los más importantes de todo el Mar Caribe. Pero fue años después, ya en el siglo XX, cuando su historia sería realmente trascendental. Y es que Santiago de Cuba fue la primera ciudad que Fidel Castro tomó durante la revolución después de varios intentos fallidos por derrocar el régimen de batista como el del 26 de julio del cuartel de moncada fidel castro junto al grupo de revolucionarios se vio obligado a refugiarse en la cercana sierra maestra donde se atrincheró y rearmó para continuar con la revolución. La noche del 31 de diciembre de 1958, tras la pérdida del tren blindado de Santa Clara, Batista abandonó el país, lo que dejó vía libre para que al día siguiente Fidel tomara sin oposición la ciudad de Santiago de Cuba, que marcaría la rápida expansión de la revolución por el país. Todo esto hace que la visita a Santiago de Cuba sea un imprescindible dentro de un viaje por la isla, ya que mezcla coloridos edificios de su pasado colonial con un presente ligado estrechamente a la historia más reciente de Cuba. I can't let him take my soul Nah, nah, nah, nah, nah, no Oh, I can't let him take my soul Na nah, nah, nah, nah, no no podíamos irnos de Santiago de Cuba sin alejarnos unos 10 kilómetros de la ciudad para visitar el Morro. Para defenderse de los ataques, el Imperio Español creó todo un sistema de fortificaciones a lo largo del Caribe que les permitía mover todas las riquezas conseguidas en América. Y esta es la fortaleza de Santiago de Cuba construida en el siglo XVI. Bueno, pues acabamos de descubrir que el aeropuerto está justo ahí. Así que los que queréis venir a visitar la ciudad, ya sabéis que además de venir en coche, tenéis otra opción que es coger un avión desde La Habana y que os deja ahí mismo. De camino de Santiago hasta Santa Lucía, hemos parado en Camagüey, que es una ciudad histórica, y nos hemos encontrado uno de esos personajes que puedes ver si vas intentando hablar con la gente. Os lo voy a presentar. Yo me llamo Edelio Rodríguez. Comenté lo por primario, hasta que ya me embullé y, y opté por la carrera de, del deporte. El, el Tengo 54 años. Pero todavía todo igual que el primer día de Me llevaron una competencia municipal, gané la municipal, eh, gané el campeonato provincial. Que me cataron para el equipo nacional, eh, siete años en el equipo nacional. Fue eventos posible? internacionales como Tailandia, Rusia, Turquía, Alemania, Canadá. Porque en aquella etapa había muy buenos boceadores aquí en la provincia, a nivel mundial y, y olímpico. Estamos voy a la, la, la cuna del boceo. Julio César de la Cruz, que es un campeón en los súper pesado, Nació aquí en esta, en esta misma plaza. Este es el boceo mío. Claro, que no hemos contado es que lo que es, es el vecitarixista. Es Fijaros ahí, como una bestia. 18 años llevas haciendo aquí, esto. Sí. No solamente trabajo aquí, no soy cutodio también, eh, agente de seguridad. Hombre, claro, como para que se metan contigo, ¿no? Sí, ha sido un placer por sí. dialogar con ustedes bueno, muchas gracias amable... y que sigas bien en forma ¿eh? que te veo, que te veo claro. como una bestia tío me siento bien por lo bueno, bueno que tormentón ¿eh? tormentón bueno, pues nuestro gozo en un pozo. Habíamos venido hasta aquí expresamente para bucear, pero mirar que hay un día fatal. Hay muchísimo viento, hay una borrasca que se ha quedado ahí, entonces está un poco huracanada la cosa. Mirar los árboles, cómo se mueven, y entonces el barco no puede salir. Es una pena porque veníamos expresamente a bucear aquí con tiburones, pero no va a poder ser. Así que seguimos nuestro camino, nos vamos hasta Santa Clara. carreteras en Cuba hay veces que son que es que lo gozas. A ver, os cuento por qué hemos venido a Santa Clara, que no os lo hemos contado y en realidad es una ciudad muy importante. Santa Clara es uno de los lugares que cambió la historia moderna de Cuba. Aquí a la a... izquierda. Aquí... <ríe> aquí a la izquierda justo. Aquí hubo unos acontecimientos, que os voy a contar cuando lleguemos al sitio, que cambiaron la historia moderna de Cuba. Gracias a lo que pasó aquí, Fidel Castro terminaría tomando el poder de Cuba. Y además está implicada otra persona muy importante, que es Che Guevara. Además, vamos a intentar visitar el mausoleo a Che Guevara. ¿No? Vale. Te lo juro, baby, que te traigo Ajá de la revolución de Cuba. Justo antes de la revolución, Batista, que era el dictador del momento, había mandado este tren en dirección a Santiago, cargados de armas y de soldados para combatir, para intentar reforzar aquella zona que era donde estaba Fidel. Aquí es donde estaba el Che Guevara. ¿Qué es lo que pasa? Mandaron el tren, pasó por aquí, pero un poco más adelante, había un puente destruido, entonces tuvieron que volver. Y en ese tramo, en el que el tren iba para allá y volvió, el Che lo que hizo fue, con un bulldozer que está justo ahí, que es el original, quitó las vías del tren. De esa manera, cuando pasaron por aquí, el tren descarriló. Y estos son los vagones originales de ese tren que descarriló. A partir de ese momento, Batista dimitió, se fue, y fue Fidel Castro el que tomó el poder. Por eso tened en cuenta que este punto es clave. Y además, como veis, han tenido el detalle de poner el memorial justo al lado de la vía. Bueno, hemos ido a la fábrica de puros, al parecer está cerrada. Dicen que ha llovido y que se ha ido la gente a no su casa. Esto, es que pasa en el mundo. Esto pasa en Cuba. Así que esa parte la vamos a dejar para mañana por la mañana. posible. Nos han explicado un poco el tema de la lluvia y es que cuando llueve se queda todo húmedo y entonces no pueden el prensarlo no pueden trabajarlo. Entonces hoy no había nadie trabajando que nos lo pudiera enseñar. No ha sido una cuestión de que no quisiera sino que no había nadie trabajando. Ahora nos vamos hacia La Habana, vamos a intentarlo allí. Si no, en cualquier caso, tenemos reservada una última sorpresita en La Habana, así que hagamos puros o no. En La Habana vamos a hacer un pequeño fin de viaje interesante. Este aquí en medio algo del trigo. anda por ahí, es algo que no se ve y dicen que si te caes no te dejará ni comer. Hola, muy oh, buenas. Yeah. ¿Qué tienes? ahí, queso, pero no, no tienes membrillo, ¿no? No. Pero qué vendes, el paquete entero, ¿no? El paquete, el paquete. ¿Cuánto, paquete. ¿Cuánto cuesta todo? Mil pesos. Prefieres mil pesos o diez euros, o sea, ¿qué prefieres? ¿Que te lo diez seguro, en euros? Diez euros. Prefieres diez euros. Venga, porque llevamos lo de mil. Vale, muy bien. Gracias. Pues nada, muchas gracias Que vaya, que vaya todo bien Hasta luego A ver, vamos a probar el queso que hemos comprado Mirad que se vea Por fuera parece como los de Tetilla Gallegos Por dentro es como un queso más fresco Está bueno Tenemos para tres meses, pero bueno Muy agradecido este quesito clásico queso de viaje Bueno, sí Bueno y para despedir el viaje lo que vamos a hacer es un poquito de malecón, pesca, ron, vamos, los deportes típicos de Cuba. Nos vemos en el próximo vídeo. Vamos, confiamos en ti, ¿eh? Esperamos menos que una merluza, ¿eh? Para mí eres el representante de España Cuba. Vamos por Galicia. manana te lo voy con sabrosura. Vamos, vamos, vamos. Moro, fantástico, fantástico. Impresionante, ese gallego. Ese gallego.